Golpe a narcotráfico, la información en vivo la trae nuestra compañera Sofía Fernández y ya mismo entonces vamos al encuentro de la misma Sofía. ¿Cómo te va? Buen mediodía. Buen mediodía, a Noelia, y a todos en casa, también a Sergio. Eh, así es, bueno, en el día de ayer se llevó adelante un importante operativo para poder desbaratar a esta banda que operaba eh, como en el Chayao, en, en un barrio privado de esta zona de Las Heras, y ya está con nosotros el comisario inspector Marcelo Rivera, a quien le agradecemos. Le vamos a consultar cómo se llevó adelante este operativo para poder desbaratar a esta banda que tiene a dos personas detenidas. Buen día. buen día, buen día a toda la audiencia. Sí, efectivamente, en el día de ayer se realizó un procedimiento donde se logró desarticular a, a una banda que realizaba distribución de sustancias estupefacientes, precisamente cocaína y marihuana en pequeñas cantidades, y había adquirido eh, de estas ganancias un importante crecimiento económico, ya que se secuestraron más de 6 millones de pesos, vehículos de alta gama, eh, material de corte para estirar la sustancia. Estas personas, aparte, trabajaban con, o habían adquirido dos locales comerciales con los cuales operaban en la modalidad de pantalla. ¿Qué significa esto? Esos locales eran utilizados eh, como para justificar el ingreso de, de dinero, lo cual no era así porque no se justificaba. Esto surge del análisis realizado en colaboración con personal de AFIP, aduana, donde el entrecruzamiento de información nos lleva a corroborar que efectivamente el crecimiento económico no se correspondía con las ganancias obtenidas de estos locales. Claro. Estamos hablando en, en dinero, 6 millones de pesos más dólares también se encontraron. Sí, efectivamente 1.500 dólares y más de 6 millones y medio de pesos. Eh, vehículos... Eh, contadoras de billetes, inclusive. ¿Habían armas? Dos armas de fuego de grueso calibre, uh -huh. también. Eh, ustedes venían realizando esta investigación hace meses, aproximadamente casi medio año llevando adelante esta investigación, donde ya había una persona detenida por esta causa. Sí, efectivamente, una investigación que, que nosotros la denominamos compleja, ya que eh, operaban desde el interior de un barrio privado, con, con acceso restringido a inclusive a, a la ciudadanía eh, y a las fuerzas de seguridad también. O sea, había que darle aviso al propietario si había que ingresar al lugar, motivo que nos facultaba, o sea, nos, perdón, dificultaba eh, la tarea en el interior. No obstante ello, eh, las tareas previas, hace unos meses atrás, pudimos detener a una persona que oficiaba como eh, un punto de venta de narco o sea venta de droga a menor escala, y esto permitió vincular directamente ese punto de venta con la organización y con estas dos personas que fueron detenidas el día de ayer, un hombre de 37 años y otro de 30 años. ¿Y estas ventas eh, menores que usted menciona se realizaban en el interior de la Galería Tonsa? Eh, algunas de estas ventas eran pactadas en la Galería Tonsa, eh, teniendo en cuenta que era un punto estratégico para, para este grupo y que de difícil eh, Acceso para las fuerzas de seguridad. Eh, ¿Son de nacionalidad argentina las dos personas detenidas? Sí, son de nacionalidad argentina, eh, uno residente en Capital y el otro residente, en, como usted lo mencionó, en el barrio del Chayao. Uh -huh. Y por otro lado, eh, ¿ya tenían antecedentes previos? Eh, una de las personas tiene antecedentes por otros delitos, no específicamente por drogas. Uh -huh. En lo que va del año... Eh, Apartándolo de, de esta causa en específico en lo que va del año eh, se han llevado diferentes operativos. Eh, ¿Qué evaluación tienen ustedes? Eh, a, diríamos ya llevamos seis meses del año medio año. Eh, ¿Qué evaluación ustedes hacen con respecto a los diferentes operativos de narcotráfico que se han llevado adelante en la provincia? Bien, hay una, una, un, un crecimiento, una proliferación en la venta de narcomenudeo en lo que es marihuana de origen natural, o sea, de cannabis de origen natural. Eh, eso se ha incrementado, eh, incrementándose obviamente los, los, los secuestros. Eh, tenemos aproximadamente entre marihuana en picaduras, cigarrillos, más marihuana en plantas, que a lo que le llamamos marihuana de origen o en forma natural, tenemos casi cuatro toneladas secuestradas a esta altura del año. En comparación con otros años, es una cifra mayor. Es una cifra mayor en comparación a los años anteriores. Uh -huh. ¿Y esto a qué se ve? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes eh, estiman a qué se debe eh, esta, este aumento de bueno de lo que usted estaba mencionando? Y es, es un incremento que se fue dando a raíz de la pandemia como una búsqueda eh, de, de personas que, eh, que, que se organizaban o, o que buscaron buscaron una salida a raíz de la falta de trabajo, de empezar a comercializar drogas, sobre todo en la parte, eh, sobre todo la droga de origen natural, o sea la marihuana más específicamente, incrementando también sus precios, cambiando las modalidades a raíz de, de la pandemia, o sea esta modalidad de delivery, esta modalidad de venta a través de las redes sociales, bueno eso se ha ido detectando a través de estos meses pasado la pandemia. Bueno, es importante este dato, ¿no? Eh, bueno, comisario, no sé si tiene alguna otra información para que nos brinde, si no, eh, le agradecemos. Eh, muchas gracias, yo quiero eh, resaltar eh, a la comunidad el, el, el trabajo que se hace a través del FonoDroga y agradecer eh, justamente que la, las llamadas que la comunidad hace al 0800-837-642, es una denuncia anónima que nos permite a nosotros conocer eh, dónde están operando estos pequeños, estas pequeñas personas que hacen narcomenudeo y que sin duda dependen de otra persona que hace la distribución local y así tratar de, de llegar a estas organizaciones. Muchas gracias, comisario. Gracias, buen día. Estábamos escuchando al comisario Marcelo Rivera que nos daba detalles acerca del operativo que se llevó adelante en el Chayao aquí en Las eras y también acerca de la cantidad de droga que se ha decomisado también durante estos últimos seis meses. Gracias, Sofía. Muy amable.